en la casa. Y esto es lo que nosotros queremos recuperar. Miren qué simple que es. Que los pibes coman en la casa con sus papás. Esto es lo que tenemos que lograr. Esto es lo que nos pasa en la Argentina. Esto no, no, no le importa. Ni a Macri ni a sus ministros. No le importa a nadie. Miran la realidad desde un set de televisión hablando a través de las cámaras y, y seguramente costándole mucho, poner la cara, costándole mucho, perdón, poner la cara para asumir esta realidad. Zabaleta, ¿no? ¿le parece que estos datos, esta realidad, eh, dependen de falta de calle, por así decirlo, de los, de los ministros, de, de que pertenecen como a otra clase social, por así decirlo? O es simplemente un plan de gobierno premeditado, ¿no? Y que tienen esta, este costado ideológico. No, no, yo no, yo no soy clasista en primer lugar. Nosotros somos parte de un movimiento político que abarca todas las clases sociales, ¿no? Y somos referencia en ese sentido. Yo creo que están convencidos los que no están haciendo. Están convencidos porque, porque miran el Excel del déficit cero. Y el déficit cero, lo charlamos con Fernando Grey, es un número, una décima, una centésima, un por ciento, son miles de familias. Y acá hay que sacar los números, y para sacar los números queda la gente afuera. Acá están sacando números con gente afuera. Y con gente que, que es mucha, que son millones, millones de hombres y mujeres, pymes que explotan, matriz productiva del conurbano que está volada, volada. Cuando hablamos y condenamos la apertura de importación, a ellos que les gusta hablar de Trump, les quiero contar que Trump es proteccionista, que lo que ha hecho Trump es darle... Trabajo y, y reivindicar la industria norteamericana y tenés una economía creciendo al 5%. Que lo copien en algo bueno, no en algo malo. Que lo traten de copiar que copiar en cosas que, que tiene que ver con un mundo que lo que tiende a hacer es a defender el mercado interno. Si no hay mercado interno, no hay posibilidad de que la Argentina crezca. Y la verdad, hoy nos maneja el Fondo Monetario y sabemos bien que siempre eso fue de camino al fracaso. Grace, bueno? ¿cuál es la, relac la relación con Vidal? A ver, estamos primero que quiero agradecer profundamente al Intendente Juan Zabaleta que abre las puertas de su distrito, que está tan comprometido con la situación social de, de nuestro país y de nuestra provincia particularmente, que en cada reunión que tenemos entre el Partido Justicialista, él siempre pone en la tienda, el eje en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes y a los intendentes que nos acompañan, Alberto Descalzo y Gabriel Catopodi junto con nuestros legisladores. Y la verdad que estamos muy preocupados del Partido Justicialista y hemos formado una mesa de desarrollo social porque los datos son alarmantes. Hemos pasado de un 26% de pobres en el país a un 32%. Esto significa que hay 12.700.000 pobres. Ahora, bueno, esto cuando uno lo pasa en limpio, ¿qué significa? Que de cada 10 niños de la Argentina, 4 son pobres. Debemos pasar 10 niños cuatro pobres. ¿Qué significa? Que no comen, que no llegan a la canasta básica de alimentos? Los datos son, las estadísticas frías nos dicen que para poder tener el mínimo sustento en la Argentina hoy hay que ganar más de 27 mil pesos. ¿Quién gana más de 27 mil pesos en Argentina? Por lo menos yo en mi distrito vivo rodeado de familias, de, de personas que realmente apenas llegan a una jubilación mínima o están subsistiendo con algún programa social, algún ex programa que quedó en las cooperativas. Por eso realmente este gobierno está totalmente disociado de la realidad. Acá pensemos que la inflación, la inflación se cobre todos nuestros ingresos. Sí. Los alimentos aumentaron el 58%, fue más de un 50% la inflación y eso pega directamente a las familias más necesitadas, a las familias humildes. Y también lo que quiero decir desde el peronismo es que este gobierno no se ocupa de la materia social, no se ocupa de la gente. ¿Por qué digo esto? El principal programa social alimentario, que es el Programa de Seguridad Nacional Alimentario, tiene una tarjeta azul, que esa tarjeta es para comprar alimentos. Y esa tarjeta, a cualquier vecino que está acá le pueden preguntar cuánto recibe por mes por esa tarjeta: recibe 198 pesos. Con 198 pesos. Este gobierno pretende que una familia humilde de nuestro conurbano particularmente pueda llegar a comer. Y esta tarjeta no se aumenta el valor desde el año 2016 a los pocos meses de estar este gobierno, con lo cual realmente es vergonzosa la situación económica y social que estamos viviendo. Y también nuestro Congreso, nuestros diputados nacionales están convocando una sesión especial este jueves para tratar temas como el tema de jubilaciones y ganancias, que estamos muy preocupados, no pueden pagar ganancias a los jubilados, como el tema de tarifas que siguen aumentando y también les digo que el gran aumento este gobierno pretende darlo después de las elecciones. Por eso tenemos que estar muy alertas, porque han parado los aumentos ahora para reservarse una catarata de aumentos de luz, agua, gas y todos los servicios a partir de noviembre. Por eso desde el Partido Justicialista nos estamos organizando. Estamos organizando nuestro partido, abriendo un gran frente nacional y popular para realmente tener una propuesta concreta y real a los graves problemas que están pasando en nuestro país.